hacer esto la verdad llevo muchísimo muchísimo tiempo sin grabar hasta la última hora lo pongo un poco al día porque no se ha hablado nada hoy es domingo 8 de enero son las 4 y 17 y tenemos el primer examen de enero el 10 o sea pasado mañana es el de Torrino me he estirado porque de estar aquí sentada todo el día pues... y nada bueno vamos a contar un poco esta semana he ido a Orisias a la biblioteca y podría haber grabado algo para hacer un poco change de ubicación y tal pero no lo he hecho así que bueno, eh, ya mañana no voy a ir a la biblia porque ya es el último día pero para los siguientes ex exámenes yo creo que haré un poco change vale, pues el examen es esto es el... la asignatura más corta de este cuatri y todo es momento he hecho la verdad ¿eh? lo tendría todo subrayado terminé de subrayar ayer Sí, no estoy tan mal. A medida que iba subrayando Pues también iba repasando Porque sabía que iba a terminar de dar la primera vuelta muy tarde Y quería como, estudiar algún tema Entonces me he repasado esto Y me queda quedado por pasarme esto Entonces hay temas eh, Pues que durante el curso me subrayé Entonces en vez de dos vueltas llevan tres Otros que llevan dos Y otros que llevan una Entonces ¿Cómo llevo esta asignatura? Pues bueno, no lo sé No lo sé sinceramente Y no estoy agobiada, no sé por qué no estoy agobiada pero es que es como que ya eh, llega un punto en el que estás tan harto de estudiar que no te va a dar igual todo, ¿vale? Es como que en primer y segundo estás súper agobiado, pero es que ya a partir de tercero, en plan cuarto y quinto, es que yo veo que la gente está como más tranquila porque ya te acostumbras a esta vida y dices, bueno, pues mira, lo llevo como puedo, ¿sabes? Así que eso, así que estos días a repasar temas todo lo que pueda. Listo. Perdón por las pintas, por los pelos, pero estos vlogs es lo que tienen, ¿vale? entre poco volveré a ver la luz del día y, <ríe> y a convivir en sociedad. Así que nada. Mmm... Mañana solo otro ratito, ¿vale? Porque bueno, antes he hecho descanso <ríe> bastante largo la verdad Pero bueno, sin más que he subido vídeo Este último, y no sé, este año estoy bastante contenta Porque creo que estoy compaginando bastante bien Como toda mi vida con las redes sociales Cosa que siempre me ha costado bastante Entonces no sé eh, Estoy bastante contenta con, pues eso, no sé que este, Creo que he llevado bastante constancia y nada, también he subido unas stories a insta Que bueno, es verdad que estos días estoy más inactiva Pero porque es que pues no me apetece todo el tiempo estar siguiendo las mismas cosas y tal Entonces pues cuando eh, hago cosas algo más diferentes y tal Pues a veces hago fotos y pues incluso las subo pues un poco recap después de los días Y hoy he subido pues lo que estoy haciendo ayer un ratito Leer y escribir, que bueno, leer y escribir todos los días Pero escribir pues depende y he subido, pues eso, un poco, anunciando un nuevo vídeo dándoles las gracias por apoyarme siempre Después, pues antes de hacer journaling No sé, eh, el libro que estoy leyendo Frases que me han ido gustando Un poema también del libro, es que no sé Fuentes de Ortiz, que es una canción que descubrí hace muchísimo tiempo Pero es que me sigue encantando y bueno, después de este segundo parón let's continue with the work. Ah. Okay, esto so más. Eh, vengo a hablaros no sé, yo creo que en realidad hay gente que se siente mal por hacer descansos pero a mí me parecen muy necesarios aunque es verdad que creo que también tenemos que saber cómo utilizar esos descansos entonces yo es algo en lo que a veces peco, digamos, porque yo que sé, pues por ejemplo te apetece descansar y coges el móvil o te apetece descansar y ves un vídeo y al final son cosas que como que te acaban saturando más ¿no? pues, al final es como estar todo el tiempo metiendo información a tu mente, estímulos externos, etc. Entonces, yo es algo que hago, pero hay días que intento pues, pues evitarlo, ¿no? No siempre lo consigo, pero bueno, a lo que voy es a que, pues eso, a mí me viene muy bien hacer descansos porque sé que durante el estudio igualmente me voy a desconcentrar. Aquí viene esto, que suele que, no sé, como que yo siempre antes de empezar el cuatri digo, va... Mi objetivo es de este cuatri ¿sabes? Siempre el mismo objetivo, ¿vale? Y en cuatro años no lo he cumplido, entonces ya he asumido que eso nos va a cumplir. Porque siempre que, que empiezo un cuatri digo, va, mi objetivo es de este cuatri es, eh, pues eso, como salir más y todo, pero cuando esté estudiando, como está realmente estudiando, ¿sabes? Para poder salir más. ¿Qué pasa? Que es que durante el tiempo de estudio no estoy siempre, siempre recién concentrada o sea, siempre hay días en los que de repente se me ha ido la cabeza, estoy pensando en otra cosa, estoy en mi mundo, estoy pensando en lo que me apetece hacer cuando termine exámenes Entonces ya he asumido que durante el tiempo de estudio, o sea, va a haber momentos en los que voy a estar desconcentrada Y no pasa nada, o sea, es que me parece completamente normal Entonces, pues, por ejemplo, ahora estoy rato, he estado un rato escribiendo y pues no sé, o sea, tengo como muchos pensamientos, entonces dejarlos escritos y quitarlos de mi mente como que me ayuda mucho. Me parece como muy importante darnos esos momentos de motivación. Ay. Vale, son las me 12 menos 20. Nada, voy a dormir. Es bastante pronto, pero es que tenemos el examen a las 8. Voy a coger el topo a las 7 y 10. Lo que significa que me tengo que levantar a las 6 para ducharme, desayunar tranquila y tal. Así que voy a dormir en total de 6 horas, con suerte. leeré un rato antes de dormir porque siempre intento llevar como la misma rutina. No sé, estoy tranquila. O sea, yo creo que la llevo bien, la verdad. Entre... O sea ayer y hoy es como que ha sentado muchos conceptos pero yo creo que lo llevo bien o sea sí. hay que confiar en los mismos chicos esto consiste en eso nos vamos ahora estoy un poco nerviosa tres. y bueno no sé quién es tengo una cara de cansada y unos pelos vale pues voy a contar qué tal ahí tal ¿vale? lo teníamos a las 8? dura hora y media, son las once y media porque nos hemos quedado a tomar algo tenía una parte de test y otra de casos clínicos entonces eran 10 casos clínicos, los casos, más que por complicados o ha sido porque había como muy poco tiempo por caso teníamos un minuto y medio por caso, por esa parte y luego eran 50 preguntas test que eh, me la he jugado bastante porque he contestado 48 y 50 pero aún y todo me ha salido bien lo que pasa ah, es que si no me pasan estas cosas, tío. Pongo una cosa porque estoy dando entre dos, pero tiramos por una y al final como cambio por otra y, y siempre lo pongo mal. Y siempre es que dicen que no hay que hacerlo, pero es que siempre lo hago porque pues después también eh, las cambios y me vienen, bien. Y ¿eh? es como que me sale 50-50. Entonces nunca sé qué 50 dejar de qué 50 cambiar. Sí. No sé, estoy contenta, la verdad. Eh, sé que la he aprobado seguro. Que por cierto, tienen el Mir. Bueno, ya igual cuando suba este y yo ahora han hecho el Mir. Qué fuerte espero que os haya gustado mucho el vídeo y, y bueno, me imagino que todavía quedarán otros dos vlogs así que me imagino que nos seguiremos viendo con esta cara eh, es que no tengo ni vergüenza no sé, o sea es que estas épocas son muy duras pero bueno, creo que compartirlas como que también se hace más a mí, ¿no? y no sé que espero que, que os sirva o que os ayude con un tibet